tranquilizo mi mente recuerdo la paz y el poder de mi ser interno en el ojo de mi mente veo un punto de radiante luz dorada me conecto la energía pura fluye dentro de mi mente me recargo y me lleno de energía siento que esa luz, ese poder, son míos, me vuelvo completa una vez más.